Prevéngalo antes de que ocurra. Cada 24 minutos un niño lesionado termina en emergencias. Prevenir caídas de muebles es fácil, económico y toma 5 minutos. Vea cómo proteger a sus hijos en SeguridadConsumidor.gov.